Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso nuestro sustante, Estamos en Final Fantasy 2 Seguimos con la serie y vamos a hacer la noche 5 Y supongo que la 6 también Bueno, empezamos con la noche 5 y a ver si lo conseguimos Bueno si lo consigo porque yo soy el único o sea. A ver Aquí en esta noche aparece gran Y mira, ¿dónde está? Mira, ¿qué tal, Verán? Buenas tardes. Yo estoy bien en esta tarde. Creo que. A ver. ver. Eh, oh, y está aquí. Verán, es más rápido. Porque en Final Fantasy uno ya sabía que lo teníamos que cerrar la ventana. Porque Verán era tan rápido que solo en unos pocos de segundos ya. Estaba en esa cámara para destruir la ventana, es súper rápido, incluso en esa página de candido. Se va corriendo Hacia, hacia mí O sea, va súper rápido O sea que tengo que tener cuidado con él Es el peor enemigo de todos en esta noche Bueno, para mí en realidad es Penguin, porque Penguin me fastidia un montón Pero ya me lo consigo yo puedo con esto. Es, yo soy un rey en este juego. A ver. Estoy eh, mirando las cámaras por si hay algo. No, no, no, no, no corre. Busca una cámara que es súper rápido, Blanco. Ah, no, sí, todavía está ahí. Menos mal, es que tío, hay tres y me están ocupando todas las cámaras. A ver... no hay ninguno. Ahí está Candy, os les llamo. En el siguiente vídeo de Vanessa Candy 2, Pues grabaré las noches 7 y 8. Y... Eh, en este Eh... Eh... Ja. Hay unos vídeos que que he grabado que están muy chulos y si eh, no os gusta ese juego pues al menos al mete menos meterlos en, en el vídeo y, y darle like o bueno o verlo también porque así tendré más visualizaciones a mí no me importan ni los likes ni los no me gustan. a mí lo que me importa es lo, las visualizaciones es mejor que, eh, que los likes los no, no me gusta eso eso está poniendo a la gente solo aunque también me apoyaría si le darías like a este vídeo también no solo al despedir en el de de funk ese también bueno a todos los vídeos pero <risa> da igual esos son demasiado además correcto uh casi este se mete por la ventilación eh. Y me iba a venir por ahí, por la derecha, pues claro, que en la derecha hay otra ventilación, y este se mete por la ventilación y viene por, como por la derecha, por este sitio. Y pues aparece ahí y me mata. Porque pues lo, desde la ventilación pues puede ir hasta esta ventilación y matarme. Aunque a lo mejor cuando entre, pero es a las 5 de la mañana. Pero. Y también. Falta muy poco. Que sea a la las 6 a lo mejor llegas. Antes de que te mate. Este. Bueno, bueno. Lo bueno de este juego es que no hay batería. Porque si tuviera batería. Ya, ya perdería siempre. Por la batería. Además, queda el mejor. Juego, eh, queda mejor así el juego. Aunque parece como un juego... Un juego antiguo, eh. Y las cámaras ahí rotas. ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Por favor! menos mal que, tío! Está bacán Cindy aquí. Me ha fastidiado todo, Cindy. Ven aquí, Blanc, Blancito. Bueno, que el blanquito también. Porque es blanco. Blanc, ¡Blanco! ¡Blanco! y es de color blanco blanco sabes por eso le pusieron ese nombre por cierto cuando termine lo de final candy 2 y final candy 3, eh, hablaré un poco de final candy 4 que es un juego que iban a sacar pero ya llevan desde 2018 sin hacerlo no sé si está no sabemos nadie si está cancelado o sigue en progreso haciéndolo el eh, creador del mismo marco. si lo sigue haciendo pues lo podréis grabar, pero en un vídeo cuando termine la serie de Final Candy 2 y 3 Pues entonces subiré el vídeo de Final Candy 4 Pero si lo hacen, a lo mejor no en el progreso y, y lo van a cancelar Porque ese juego, iban a ser perfecto, o sea super... es mejor que todos estos juegos eh, Que el 1 y el 2 y el 3 Y por eso se están tardando tanto Bueno, vamos a ver, son las 4 de la mañana, todavía son las cuatro, bueno todavía no, es que es una buena hora, solo faltan dos minutos. En la vida ya son como horas, pero en este juego es como cada minuto pues un, como una hora, ¿lo veis? Ya son las 5 porque pasan pasa otro minuto? O sea, las 6, eh, bueno... ¿Es ese será ahora, y ahora. Da igual. A ver. Y ha sido Cindy, pero no es, no es aquí. ¿Dónde no está Chester? Sí. Por favor, que venga Cindy. Menos mal, tío. es 5 AM. A ver, 5 de mañana. Estoy revisando las cámaras. Por si viene Chester. Queda la revisa aquí por pues, si viene alguna y así tengo que tengo que llamar. Porque si llamo a los bodeos, pues no sé, no sé si va a aparecer a lo mejor. ver.. 5 ah. de la mañana, cinco de la mañana. ¡Oh, atención! 5 de la mañana. alerta roja, 5 de la mañana. Por oh, Cindy, voy a llamar a la policía, porque así me vas a hacer ganar. Oh, no uh, justo parecía Penguin Y 6 AM Vale, ahora será noche 6 Pero primero va a ser, vamos a hacer este Minijuego Una noche 5 A ver A ver eh, Venga, vale, soy Candy la última vez fuimos Indy En la noche 4 y pusimos la corbata Candy, ya la tengo aquí a ver, esto, se, esto es cerrado. A verlo, no, no puedo ir. A ver, no, no puedo ir. Esto es cerrado. Esto no se va a bloquear antes, ni esto tampoco. A ver, aquí abajo, no, esto será como la, será como un sitio que nunca puedo entrar porque nunca se va abierto. En realidad, esto puede entrar. No, no va a ser porque esto es todo negro. Es <ríe> imposible. Bueno, voy a ir por aquí. La policía. ¡Cindy sí llamó a la policía! Llama a la policía! Y llamó Cindy a la policía. ¡Eh! ¡Otra policía! Ha llamado demasiado policía, Cindy! Es uno de estos guardias que van por la noche, desde 12 de la noche, hasta las 6, pero que han muerto. Han matado a uno de los animatrónicos. Por eso sale sangre y, y, y tumbado. Si no saldría tumbado y la sangre, sería como que estaba saliendo. Pues sería que estuviera dormido, pero es que sale sangre y está como, como ahí tirado. O sea, que está muerto. Y, un momento, ¿qué, ¿en qué año ha pasado? 1993. Madre mía. Pues ha sido un incidente que ha pasado. ¿Y quién será el que la habría matado? Tampoco estaba bloqueado antes. ¿Y por qué sale una risita? ¿Una puerta abierta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me han desactivado. Han desactivado a Candy. ¿Y yo qué ahora? ¡El fin! No, no es el fin. La ayuda todavía está a la noche. 6 la siete, la 8 Y serán distintos finales. La vieja factoría se va a la demolición Como que va a demolerse O sea que va a explotarla La factoría abandonada en Saint Antonia's Road 27 Va a... En, en, para demolerla O sea para explotarla en, en el siguiente En la siguiente semana Y ahora el 45 años desde de, la vieja factoría eh, y cerrada en 1993, Es justo lo que vi. Después de eh, ese, ese fatal incidente dentro de la factoría. No, no puedo leer más porque eso va a ser el vídeo muy largo. O sea, tengo que quitarlo Bueno, menos un poco, ¿no? Hemos leído la primera cosa. ¿Eh? No, si sí, sí. es ¿Eh? porque porque sale aquí a ver y ya ha una estrella por cierto oh va a salir un rat en esta noche ostras a ver oh, esto va a costar ahí ¿eh? está y ese tiene es como un gato o sea el, el gato y el ratón pero creo que el ratón es más fuerte a ver Oh, ahí está. Podría le llamo! A ver. Oh, bueno, pero si no está chiste. ¿Eh? El rato también. Este es pozo. También puede ser como chiste. Puede ser eso. Rat, rat, rat. Puede golpear la ventilación. Ostras. Pero. Entonces. Entonces también me puede matar por dos veces, por dos cosas Una es por entrar en la ventilación y otra es por eh, porque me maté aquí Porque no llame a ninguna llamada cuando esté ahí Corre, corre, llama. ¡Ay! Casi muero Menos mal que no Tardas una de la mañana. ¡Soy es... vivo! ¡Soy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Soy vivo! vivo! Ahí está el gato ese ¿Dónde está eh, el ratón ese de Mickey Mouse? <ríe> Mickey Mouse ¿Le había llamado a... Como a Chester? Pero va a ser Mickey Mouse Ahí está... No, no, no, Mickey Mouse Ahí está Mickey Mouse A ver... Por cierto, hay miles de... No, miles no, será menos pero un montón de copias de, de un juego que, que estos, esa, viene una copia de otro juego que ese juego no, siempre, no voy a poder grabarlo Porque vale dinero mientras que estas copias son gratis y además es, el único juego que me habían dado era el Final Fantasy 1 Era ese juego, ¿Qué? ¿Pero ha venido? ¿Pero si no sale? llama a cat ah, no espera el gato porque le he dicho en inglés mm, le puedo llamar cat a este ¿Ah, donde ha ido me da igual lo que me importa es ganar ¿Dónde está dónde aquí está hola cat te llama así porque me gusta ese nombre ah no no no no no no no no no he conseguido! no he conseguido! Todavía no he hecho mi primera muerte ¿eh? Y todavía es no la noche 6 Es que soy un pro en esto Es M, aquí está Kat Bueno, de Kat <risa> ¿Cómo le llamo? Y a Kat le llamo... Mickey Mouse. Es que le, le llamo Kat porque... Es en y por puedo cosas, o sea, la primera Porque es esto en su en inglés Y la segunda es porque de rat en, en, en español es rata O sea que, que le dicen los nombres pero en inglés O sea que creo que su nombre es cat, o sea Si va a ser como rat, a te puedo entonces A ver Ven rat, bien Buen chico rat, buen chico No está ahí cat Y es el ratón de Mickey Mouse cuando oh, no, llama Tenemos una llamada de de usted, señor Mickey Mouse Necesita ir a la llamada XD, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está ¡No se encontraba! A ver... Rat. Bueno... oye <ríe> siempre se me olvida el Mickey Mouse A ver... otra mañana, venga. A ver... Aunque me va a costar mucho más eh, la noche... Número 7 y la 8, me van a costar muchísimo. Y además me enteré de que si te pasas la noche 7, la noche 5, la 7, la... Y no, la 5, la 6, la 7 y la 8, pues te dan 4 eh, eh, estrellas, pero hay un minijuego secreto que si le das a las cuatro estrellas eh, varias veces, le das clic Es como que sale un minijuego secreto, pero todavía no lo he visto, o sea, voy a grabarlo, pero a ver si puedo eh, pasarme la noche 7 y la 8, aunque sea este juego eh, muy fácil en la noche 7 y 8 son brutales, son lo, lo más difícil del mundo. Y más era la 8, hombre. Las dos noches se aparecen en el otro. Eso es como. ¡No! ¡No puede ser! Rates es como Penguin! Mickey Mouse es como Penguin! ¡Cómo te.! te eres peor que Penguin porque tú también me puedes matar y, y encima también me puedes hackear eres peor que Penguin ¡Oh! los dos juntos los dos juntos eso no puede pasar con Candy y los demás aleluya aleluya me he pasado ¡ay ¡Hey, otro mini juego otro mini juego ¡Me... A ver, lo voy a hacer. Entraría. Vale. Soy un candy. Soy un candy de, de Final Candy 1. Ese seado candy. Sí, eh, tiene que ser Shadow candy 100% porque seado candy era como negro. Pero era morado en lo demás. Mientras que en este es, es como blanco. Si lo veis. Si lo conseguís ver eh, eh, mientras se va. Verlo muy rápido y. ¿Lo veis? Tiene como los ojos blancos y los eh, eh, la boca como blanca. Mientras que el otro las tenía morados. ¿Es ese gigante. ¿Oh? ¡Eh! ¡Eh! Has desactivado candy? ¡Eh! candy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Soy blanca otra vez, pero ya, ya fui en, en otra noche. Se me había olvidado si era la noche tres o las cuatro. Creo que fue la 3 en la noche 3 cuando fui Blanc. Y creo que también tenía el de estos dibujos. Sí. Mi favorito gato, Candy. La verdad es que también es el mío, pero. A ver, tené... tengo que buscar los cinco dibujos de niños. A ver. Aquí hay algún. Oh, mira, hay uno. Amigos. Y el... yo. El que haya dibujado, el niño que haya dibujado eso ya, da un poco de más rollo el Candy que ha dibujado ¿eh? El niño que la haya dibujado Da un poco de más rollo, eh Bueno, sigamos con, con lo que necesita hacer eh, aquí hay algunos porque la última vez fue eh, uno de Pero no, no hay ninguno Pero aquí sí Ahí está un niño y Candy bailando a ver, ya tengo tres, nos faltan dos. A ver, antes eran... ...como cuatro de no, no, siete noche tres, pero ahora son cinco, qué ni uno más. Ah, eh, pensaba que iba a haber alguno ahí. Pero no, no hay ninguno. Voy a subir por aquí. A ver, oh, mira, mira, mira, ahí hay uno. And and burgers and fries. Seguro eh. que sean fries al lado de Art, porque eh, la verdad que a Fry's, pero es que así es como se llama el restaurante. Bueno, la hamburguesería. Candies, de Candy, eh, hamburguesas y patatas. Bueno, fries es como patatas fritas, ¿no? Sí. A ver, y por aquí. Esto ¡Eh, no estaba antes. Eh, no, no, no, ese dibujo yo había pasado por aquí y no había ningún dibujo de aquí. ¡Oh! Es el último, pero es como Shadow Candy, el mismo. Lo veis, está dibujado, pero esto no salía antes. Oh, ¡Es ahí! Oh, ha aparecido de repente encima mía. Oh, ¡Es dante... cayó ¡Eh, a Candy otra vez! Y ahora hay una fiesta de niños. Un momento, un momento, un momento. Acabo de ver. ¿Por qué hay varios niños en esa habitación? Vamos a saber. Bueno, y a seguir a observar candy que le he visto otra vez ahí A ver Tres minijuegos en, un, eh, en uno solo, o sea En una sola noche, mira, ¿y lo estoy bloqueado y este padre, ¿qué pasa? Hola, ¿qué estás viendo? ¿Tu reloj? ¿Usted? Ahí a los niños hablando I to friends eh, me voy a ir jugando a videojuegos mm. Ese, el niño este, soy yo, este niño que sí sigue, que está jugando. El que está jugando ahora mismo. Ahí, yo a Final Cl 2. Y los dos niños diciendo: ¡Oh, ¡Qué bueno es! Ese, ese el Galeón es el mejor jugador de este juego. Sí, seguro. Y es que lo no soy. Bueno, voy a seguir buscando. ¿Y esa? ¿Eh? Un niño llorando. No está jugando. ¿Y dónde están sus padres? ¿Dónde está? ¡Dale a tu padre! ¡Confiesa! ¡Oh! ¿Qué lo no sé! ¡Anda, vete asqueroso! ¡Eh! ¿Tú qué has dicho? Vale, se ha ido por ahí y voy a seguirle ¿Puedo ir por aquí? ¡Sí puedo! ¡Ah, no! <risa> cuando quiero ir por ahí, de repente se mueve eh, para este lado, cuando yo no quiero, o sea... Se mueve solo Y mira, este, este es otro, no vamos a persona Ahí no puedo pasar porque está ahí eh. Vale, se va por arriba. Sí, padre de antes! Y le está regañando al niño. Oh, Candy ha matado al padre porque se ha enfadado con el niño. Como el padre se ha enfadado con el niño, pues entonces Candy oh, se ha enfadado y le ha matado. ¡Ostras! Eso es otro incidente. Los extras hemos descubierto esa, pero no, no hay custom online. Ah. Dos estrellas, necesitamos dos para pasarnos el juego. Dos más. Nuevo candy. Nuevo candy roto. Nuevo Cindy. Nuevo Cindy roto. Bueno, rota. Blanc roto. ¿Y este roto. Penguin roto. No, tío, penguin. La rata. Parece que dice alguien que es una rata. Um, the Rat mm. No hay nada de eso Que la última vez Final Cut Dijo uno sería como Que había una animación y que nos llevaba hacia Duca, eh, eh, Que nos decía código Para hacer el Nigel El ver. The Cat Lo sabía, sabía que era The Cat Porque si sale el rat En inglés Pues entonces tenía que saber el gato En, en, en inglés también pues sí, chat, A ver, estos son los dibujos que hicieron para el videojuego De... bueno, del juego es eh, decir estoy jugando Esos fueron los diseños para hacer los personajes y eso Estos fueron como... Candy o Cindy Bueno, sería como Candy o Cindy este, este personaje Este ese sería el diseño de Candy y este de Cindy y pensaban que eh, eh, pensaban en que para que las corrían a la puerta y que hubiera una puerta para que el corrieran hacia ella pero al final pensaron mejor y no cierra la puerta y eso y el el mapa y eso se ve genial sí la verdad es que sí lo ha hecho genial mientras que a mí los dibujos me salen fatal mm, ese es el último pero sé quién es no, no es Jan ni Kat, o sea. Me parece extraño, eh. Bueno. Los sustos. Tengo que darle aquí para que ya salga el susto. Eh. eh. Sandy. Cindy. Blank. Chester. Rat. Rat sale su jams, que es como. Como con otra voz. Y casi igual, y casi igual. Es verdad. Y esta es la 720, que es la noche 7. que la noche 7 es como. A ver, ¿cómo explica? Sí. La noche 720 es como. Sandy. Cindy. Blanc Esther. Y Penguin a dificultad 20. O sea, lo máximo. Y la noche 8 es con Rat y Cat a 20. Y eso incluso, más aunque parezca que es fácil, porque son solo dos. Igualmente es más difícil. Es súper complicado, va a ser súper complicado. Pero eso lo haré en el siguiente vídeo. Bueno, el vídeo ha durado bastante, pero ya va a acabar. Así que, bueno, espero que os haya gustado. dar a like, suscribir a los que no están suscritos. Y... Adiós, ¿no? ¡Adiós!